ajustarme al tiempo que me habéis dado, que es un suficiente, ¿no? Y después pues cualquier otro problema se puede discutir posteriormente o la persona que esté interesada me puede escribir a mi correo electrónico que está en la web, tanto el de la UNED como el de la International Council of Social Welfare, y bueno, ningún problema. El punto de partida para mí más importante es darse cuenta de que la inclusión social es competitiva, es sostenible y es parte de nuestra identidad, o sea, la, la, cuando tienes una perspectiva internacional, te das cuenta de que el bienestar europeo es una seña de identidad estructural y es una ventaja competitiva de la Unión Europea como destino de llegada y atracción de personas de otros países y también como modo de vida. ¿no? Y desde que estoy en la International Council of Social Welfare y estoy trabajando con países por todo el mundo, desarrollando programas de lucha contra la pobreza, realmente ves la potencia y que tiene el bienestar como señal de identidad de la Unión Europea. Yo creo que ese es el primer, el primer gran mensaje, que, Bueno, que, más que mensaje, la primera evidencia empírica, y es que en todos los estándares de la Unión Europea eh, de bienestar, marca, a pesar de sus problemas, un hito respecto a otros lugares del mundo. ¿no? O sea que es importante tener presente una población tan inmensa. ¿no? Por lo tanto, para mí, yo creo que empíricamente podemos decir que el bienestar es, es una estrategia clara para favorecer el desarrollo de la sociedad europea y su reconstrucción. Como los modelos de reconstrucción, como ha señalado Carlos, el presidente, el de no son neutrales, el modelo que elijamos de reconstrucción va a tener consecuencias a largo plazo. Y esto es importante tenerlo presente, el modelo que elijamos va a tener consecuencias a largo plazo. En este sentido, yo creo que la, la reflexión más importante y más interesante para mí ¿no? del modelo europeo es que precisamente porque sabemos que no es neutral, está buscando un modelo con el mayor nivel de inclusividad posible. Y en ese sentido está abordando los puntos claves que tienen que ver con reforzar la integración a través del mercado del trabajo, pero a su vez reforzar la integración a través de las políticas del cuidado. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque no todo el mundo puede reincorporarse al trabajo, aunque tenemos el objetivo en el año 2030, en el Plan de Reconstrucción Europea, de alcanzar un empleo muy elevado entre 18 y 64 años, antes de 18 años y posterior a 64, y en muchas ocasiones de la vida, por debilidad, enfermedad, nos podemos encontrar en circunstancias distintas. Entonces, junto a la potenciación del mercado del trabajo, la formación para el empleo juvenil, la formación continua, tenemos que tener presente todo lo que son las políticas de cuidado y las políticas de cuidado que se basan precisamente en, por un lado, los derechos de los ciudadanos, y por otro lado, en su impacto positivo también en nuestro modelo de desarrollo. En un nivel ético, obviamente, y también en un nivel económico, porque el sector del cuidado, las políticas del cuidado, están generando una oportunidad de empleo muy relevante. ¿no? Con lo cual, para mí, las políticas sociales, respondiendo a tu pregunta, que me parece una pregunta muy, muy brillante, ¿no? ¿cuál es la importancia? Pues tienen una importancia máxima, porque el modelo de reconstrucción si está pilotado o está influido o está orientado por las políticas sociales, será más inclusivo, más sostenible y va a poder acompañar a las personas en las circunstancias de plenitud y también en las circunstancias en las que hay problemas. ¿no? Yo creo que ese sería el planteamiento. Fijaros que en esto la Unión Europea está anticipando, se está liderando a nivel internacional, estos procesos de reconstrucción. Si os fijáis en la Comisión de Desarrollo Social de, la, de Naciones Unidas, en la cual um, la International Council of Social Welfare es una, es una, una, una ONG ¿no? que tiene carácter consultivo y organiza en febrero siempre su reunión anual. El tema de la reunión del 2021 fue la inclusión digital los procesos de innovación y cómo apoyar en la transición frente al COVID. Y en esta, en esta que viene en 2022 el tema ya es el hambre y la pobreza. El hambre y la pobreza, porque el COVID ha golpeado durísimamente a nivel internacional. ¿no? De hecho, nosotros en, la, en nuestra organización, en la que forma también parte, la, formáis parte de vosotros también, ¿no? El, es, es, hemos hecho este año tres grandes seminarios de formación en buenas prácticas. Uno ha sido sobre inclusión digital, otro ha sido sobre la situación de la crisis alimentaria y la protección infantil en África, y el tercero ha sido, que ha sido en, o sea, se ha celebrado en Corea en noviembre de 2021, sobre la redefinición de las políticas públicas para poder abordar estos problemas. Estamos realmente en una situación difícil. A nivel global, muy difícil. A nivel global, a veces invisible en la agenda pública para los países ricos, por decirlo de manera que todos nos entendamos. Y tenemos que abordar un modelo de reconstrucción que sea sostenible y sobre todo que tenga en el centro a los ciudadanos. Ese sería el primer planteamiento, la primera respuesta en estos... Como, y ya he consumido siete minutos y voy a acabar mil, 15 minutos. Entonces... La segunda pregunta que me hacías, sobre el plan de acción europeo, bueno, somos todos conscientes de que los objetivos para el 2030 son que al menos el 78% de la población entre 20 y 64 años tenga empleo, que al menos el 60% de los alumnos participen en actividades de formación y reducir en al menos 15 millones de personas eh, 15 millones eh, de personas, 15 millones en número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿no? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que estos objetivos son difíciles de alcanzar, ¿no? Estamos trabajando con ellos, pero no es, no es fácil, ¿no? Yo creo que aquí hemos tenido en el, el cuarto trimestre del 2021 en la Unión Europea, pues se ha desarrollado la iniciativa de vivienda asequible, negociación colectiva con trabajadores autónomos, microcredenciales. Pero la realidad es que tenemos que hacer un esfuerzo para que todos estos fondos y proyectos se puedan organizar de manera correcta. Y aquí, aquí os quiero comentar mi, una preocupación personal, no porque yo creo que el plan de acción se basa en la capacidad... O sea, hay en mi experiencia como investigador y también en mi experiencia como gestor, un problema básico no es tanto la definición del objetivo como el procedimiento para alcanzarlos. Entonces nosotros tenemos un conjunto de administraciones públicas que tienen severos problemas para poder gestionar el conjunto de prestaciones, para poder asignarlas, no digo ya para poder evaluarlas. Entonces para nosotros yo creo que es muy importante como ciudadanos críticos, ¿no? En democracias maduras, darnos cuenta de que tenemos que tener la capacidad de gestión y definir los procedimientos para que sea posible ejecutar en el tiempo previsto los fondos asignados, eso es un reto muy importante. En segundo lugar, tanto en el proceso de gestión administrativa, la definición de la misma, como en el proceso de diseño y evaluación, tienen que estar incluidos todos los actores involucrados. Tenemos que ir a procesos de participación, de codiseño, de los servicios sociales, de codiseño de las medidas, de tener en cuenta los diversos, los diversos actores implicados y definir desde el principio el proceso, tanto de los objetivos como de la asignación, como de la evaluación. Y finalmente tenemos que hacer todo esto porque si no nos jugamos la legitimidad democrática también de estos procesos. ¿no? Si este plan de reconstrucción supone no se gasta correctamente, no se utiliza correctamente, no hay una evaluación, no hay un retorno crítico, no hay un conjunto de buenas prácticas aplicables, no es sostenible, tenemos un severo problema. Y además de todo esto, tenemos que trabajar mucho para gestionar estos procedimientos de una manera eficaz. Yo creo que aquí el gran reto para mí, si tuviera que responder ya en mi último minuto, ¿no?, si tuviera que responder con una sola frase al, al tema de la evaluación del plan de acción, yo creo que la evaluación del plan de acción está completamente correlacionada con la capacidad de gestionarlo bien, con, la capacidad, con lo que podríamos llamar el procedimiento administrativo. Que es además un problema porque si no se gestiona bien produce dos efectos. Uno, si no implicas a los usuarios, a todos los actores, produces lo que se llama fatiga participativa, la gente deja de participar, deja de comprometerse y, en segundo lugar, no ejecutas los presupuestos asignados. Entonces, yo creo que aquí tenemos un reto, todos nosotros que estamos en el tercer sector, eh, pero también las administraciones públicas en primera persona, que es que la adaptación a España de este plan de acción tiene que ir unida a una redefinición del procedimiento administrativo para poder tramitar en tiempo y forma los procesos, teniendo en cuenta además que algunas de las medidas eh, influyen o afectan a personas que no están en el mismo lugar todo el tiempo. Lo vemos en la ley de la dependencia. Las personas tienen trayectorias vitales. Si tardas 14 meses en evaluarla, ha cambiado de situación y tienes que volver a evaluar porque ya no están en el nivel 1, están en el nivel 2. Es decir, que necesitamos rapidez, velocidad, gestión administrativa eficaz y un plan de evaluación que no solamente permita ejecutar bien los gastos, sino aumentar su legitimidad democrática. Bueno, Sara, yo creo que estoy ya en los 15 minutos, así que el, doy paso ya a tu intervención y a Fintan y un placer. Muchísimas gracias por invitarme.